Hola a todos. Primero miren las palabras que comparto en la pantalla. Nosotros realmente podemos cambiar. La información interna de la conciencia, nuestro cuerpo en el interior, en nuestro campo y de información familiar. Para ello necesitamos una buena preparación. Esta buena... Esa preparación sucede en nuestra profunda conciencia, en nuestro corazón. Por eso es importante el compromiso con la práctica. Lo voy a leer. Quienes asistieron a la sesión de ayer en la tarde lo compartí. Algunas personas no lo han visto. el compromiso con la práctica bueno, todo el mundo que esté en un buen estado se mantenga en su buen estado de práctica y escuche las frases que voy a leer con información sobre la práctica con información fuerte Practica diligentemente con una buena autodisciplina. Segundo, Ten una vida hermosa con un alto nivel de sabiduría. Tercera frase, Trae despertar eh, paz y felicidad para la humanidad a través del ser verdadero. La cuarta, vuélvete la luz del amor universal para brillar en el espacio infinito. La quinta frase construye un poderoso campo de conciencia para crear armonía, una gran armonía en el mundo. Estas frases son muy simples, pero son muy poderosas. Implican un gran cambio en nuestro interior. Para hacer un gran cambio en nuestro interior necesitamos una eh, decisión muy fuerte. En todos los procesos de la vida, en cualquier proceso de la vida, necesitamos, desde que somos jóvenes a que somos muy mayores, tener claras estas frases. Si sí, en... la comprensión no está muy clara, la dirección de nuestra vida sí. es arrastrada por la información de la sociedad. Yendo a través de ese proceso como un esclavo la información de la sociedad opera en nuestra vida la información de la sociedad es recibida por nuestra Conciencia y forma el marco de referencia. Ese patrón decide nuestra vida. Eso es lo que, lo que sucede en la vida normal y constituye nuestro destino. Ese es un patrón pasivo. Y no es positivo, es un patrón pasivo. En ese mundo ordinario de las personas, en ese destino, si queremos cambiar los patrones del destino, tenemos que tener una decisión muy clara porque debes ser consciente de que todo el sistema de tu información usa esos patrones y para cambiarlo, pues, hacia una vida bella. Primero, debes cambiar tú mismo. Debes empezar a practicar diligentemente si tú cambias el, tu programa de, de práctica ¿eh? debe ser muy dedicado a tu práctica todos los días de modo que todos los días Tú piensas en tu práctica y te enfocas para cambiar tu interior. Tienes que ser muy fuerte para mantener ese plan y realizar cambios. Si lo haces así, verás que todos los días hay cambios y te sentirás feliz. A través de nuestra práctica, nuestra sabiduría crece, mejora y podemos hacer una vida hermosa con esa sabiduría. Antes, con el pensamiento social, algunas veces sí es bella, pero otras veces el mundo externo no nos permite que haya sabiduría en nuestro interior. Cuando recurrimos a nuestra sabiduría e interior, el interior se hace hermoso y todo se vuelve hermoso. El tercer aspecto, nosotros practicamos y tenemos una misión en la vida esa misión para la humanidad debemos traer a esa humanidad las cosas que traigamos desde el ser verdadero porque solo cuando estás desde el nivel del ser verdadero puedes aportar una estabilidad y una profundidad para compartir desde ese nivel puedes encontrar el amor universal puedes tener una vida hermosa. Puede ser una luz para todo el mundo que se expande en el espacio universal y crear un mundo armonioso a través de esa luz universal de amor. Tú manifiestas desde la belleza y recibes bella información. Y el, el interior se vuelve poderoso, se vuelve claro. Y el, y entonces sí tenemos una decisión de nuestra misión. Muy bien, vamos juntos a organizar un un campo de chi poderoso para darnos cuenta de nuestro eh, de, de nuestro sueño vital. Ahora voy a compartir otra imagen con una visión hermosa. La imagen es un ser humano con una hermosa, hermosa luz en el corazón. El cuerpo es transparente, la luz es transparente. Ahora nosotros visualizamos una imagen de un ser con un corazón muy puro que expande toda su luz en todo el espacio. Hoy vamos a practicar la chi y empujar y tirar Entonces, si para hacer la transformación junhua con todo el universo la imagen tiene una luz en el corazón en el pecho el tantien medio es es pura luz transparente y abarca todo el espacio nosotros vamos a hacer la chi para que la luz del chi esté en nuestro tantien medio y en el tantien inferior, el cuerpo se vuelve a un estado de chi transparente. La conciencia está en el medio del cuerpo. Y, se transforma, y todo el exterior se transforma en una gran aura, está rodeado de una gran aura. El chi interno y la luz del chi del cuerpo conecta a la gran aura que rodea el cuerpo y conecta con todo el chi puro del universo. Puedes visualizar puedes usar esa visualización pero también puedes no usarle, no usar la visualización solamente observa tu interior. Una buena visualización puede movilizar el chi. Muy fuerte, y imitando una buena información. E incluso, desde la conciencia pura, puedes hacer una visualización para hacer realidad un proceso. Muy bien. Bueno, ahora finalizamos esta parte que es explicativa, donde compartimos... Estas ideas. Okay, your bueno, ahora todos entramos en nuestro, en un muy buen estado de meditación. cierra los ojos experimentamos nuestra conciencia conectando con el más puro estado de conciencia silenciosamente experimentamos el estado y la información desde la práctica de ayer. Mantén este estado silenciosa mente. La mayoría de las personas asistieron a la sesión y esto constituye un hábito. Primero necesitamos lograr el nivel desde el camino del amor y desde ahí continuamos mejorando. Solo usaremos unos minutos para que por ti misma llegues a ese estado en silencio Experimenta el mejor estado en tu conciencia pura, el que puedes tú alcanzar. Relájate lo más posible. Siente la bella información en la conciencia pura. La información de amor universal. De la vida pura. Con una sonrisa interior y con una felicidad interna. Esa es la más hermosa información, la de amor universal y felicidad en la conciencia pura. Este es el fundamento de todas las otras informaciones de nuestras conciencias. Cuando experimentamos el amor universal en nuestra conciencia, todo se vuelve amor universal. Ahora observamos el tantien superior. Amamos el espacio del tantien superior. Amamos todas las células del cerebro. La conciencia observa el interior y va a través del interior con amor. Esa es una transformación de alto nivel. Observa el espacio interior del cuello. Necesitas realmente experimentar el estado de la conciencia pura despertando Mingyue, yendo a través del espacio del cuello, llevando la información de amor universal. Ama el interior. Todo se vuelve feliz. Mi inyue despierto va a través de los hombros y los brazos. Llevando amor, armonía a través de esos espacios. La conciencia pura va a través del tantien medio, del espacio del tantien medio. Los pulmones en el interior se vuelven claros. El espacio interior del corazón y las mamas se vuelve claro. Siente tu estado, Mingyue, despierto fácilmente en el Tan Tien Medio. Mingyue realmente ama el espacio interior y este se vuelve hermoso. El amor de mi yo va a través del espacio del tantien inferior, va a través del hígado y la vesícula biliar siente como la transformación sucede en un nivel muy muy sutil el amor de mi va a través del páncreas Va a través del interior del bazo, va a través del interior del estómago y de los intestinos, va a través del interior de los riñones. Va al interior de la vejiga y el sistema reproductor siente como todo el espacio del tantien inferior es puro Mingyue amoroso. El amor de Mingyue va a través de la columna vertebral, a través del espacio interior del sistema nervioso central. Va a través del espacio interior de las piernas. es muy puro wow. ese amor va a través del interior y este cambia sucede el cambio experimentamos ese cambio muy sutil el amor de Mingyue es Está en todo el interior del cuerpo. Siente todo el cuerpo desapareciendo en la conciencia de amor. Todo el cuerpo es de un chi transparente y puro. Ya se ha instaurado, ya se ha integrado el amor universal y la felicidad en el interior. Y se intensifica esa información, ese campo de información en todo el cuerpo. Todo el cuerpo se vuelve abundante en información de amor universal, esta buena información de amor, en el amor de la conciencia. La conciencia ama. El chi de la piel se hace transparente y brillante. La información de amor va a través del chi de la piel a todas partes. Desde este nivel vamos muy profundamente en el interior. La conciencia es un poder directo, no tiene juicio ni pensamiento. Directamente da la información y directamente se experimenta esa información. Y observamos qué sucede. La información de amor universal va a través de todo el puro y unificado chi, a través del de chi de los músculos, amando el chi de los músculos. Observamos el chi de los tendones ligamentos Los tendones y ligamentos conecta los músculos con las articulaciones y con los huesos. La luz pura del amor universal va a través de todos los huesos de las médulas. Las médulas se vuelven transparentes. El campo de información se vuelve muy potente. El amor universal y la felicidad, el campo de felicidad, se vuelve muy, muy potente. El amor de la conciencia pura va a través de todos los vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Desde el, corazón, desde el corazón se extienden los vasos sanguíneos a todo el cuerpo. Muchos grandes vasos y pequeños vasos llegan a todas partes y se transforman en luz de chi, pura se transforman en amor la información del agua amor universal va a través de los vasos sanguíneos tú sabes que cuando nosotros damos buena información para todo el cuerpo esta información esta buena información transforma y organiza el Chi y transforma todas las funciones físicas del cuerpo en otro mundo. Esta buena información decide nuestro estado de vida y en la transformación del proceso de la vida. La buena información decide nuestro estilo, estilo de vida. Y nuestra experiencia de vida. Y nuestro desarrollo de vida. Nuestro entorno de vida la luz del amor universal va a través de todo el sistema nervioso cerebro, médula espinal ese es el sistema nervioso central que se extiende a todo el cuerpo toda la completud del sistema nervioso son grandes ramas pequeñas ramas que llegan a todas partes del cuerpo el amor universal va a través del sistema nervioso la conciencia pura va a través llevando el amor universal Experimenta ese amor universal ese chi de amor brillante y transparente. La conciencia pura está despierta y ese despertar es Minyue. Con Minyue, la información de amor universal va a través de todos los órganos internos. Amamos todos los órganos internos. Amamos a nuestro bebé, a, nuestro, a su dulce corazón profundamente en el interior. Profundamente en el interior, el bebé Cuida los órganos internos y se vuelven hermosos. Ahora vamos a través de un nivel muy sutil el amor universal de la conciencia va amando a todas las células con una sonrisa interior siente todas las pequeñas células en el interior brillando de chi puro amando el, el, la información de amor va profundamente en el interior la información de felicidad siente que todo se transforma en un minyue despierto que está en todas las células del cuerpo todas reciben la información de amor universal y se encuentran muy felices y muy saludables Ama todo el cuerpo de Chi, todo el Chi del cuerpo. sientes que toda esa información de amor universal transforma todo el cuerpo en un espacio muy sutil. En todas partes está el amor, universal, el amor universal, la información de amor universal. Y esa información transforma el chi. Y el chi tiene la información de amor universal en su interior. Ese amor universal, la información llega al ADN. Profundamente el interior del ADN se vuelve información de amor universal. Toda la información se hace muy saludable en el ADN y toda la vida crece bien. La información del ADN y de los genes llegan a un muy alto nivel. Toda la información del ADN se vuelve despierta se vuelve consciente. Ahora sentimos que la información interior del cuerpo es en Mingyue. Experimentamos el campo de conciencia Mingyue despierta y pura. Relaja toda la completud de nuestra vida está en un estado puro nos hemos vuelto muy muy puros El amor de Mingyue desde el interior del cuerpo se expande en el campo de Chi alrededor. También se expande hacia la familia, hacia toda la casa y hacia todos los integrantes de la familia. Nuestra pareja, Nuestros padres, niños, hermanos y hermanas, abuelos, abuelas. Todo está en el amor universal de Mingyue animales y plantas de la familia también están en Mingyue y todas las cosas de la casa todo está en el amor de Mingyue en la buena información en un orden armonioso muy potente mantenemos este, buena, este buen campo de información este estado sostenemos una bola de chi para comenzar a practicar abrir y cerrar puedes estar en posición de pie para hacer una gran apertura y cierre. Sostén la bola de Chi, recuerda la información de la imagen. Sostén una hermosa y brillante luz de Chi que se conecta y se funde con el tantien medio y el tantien inferior, brillando con una luz muy brillante. Esa luz de chi conecta con el gran campo de chi en torno al cuerpo y conecta con el chi muy puro del universo. Los codos guían a los hombros y a los homóplatos. Okay. Toda la información del cuerpo de Chi totalmente abierta transforma El amor puro de Mingyue en el infinito, nutriendo todo. El amor de Mingyue va al interior a un nivel muy sutil. El interior se vuelve despierto. El amor universal despierto se abre. El amor universal viene muy profundamente al interior. el amor universal despierto trae atrae el chi y se funde en el universo el chi puro del universo va profundamente al interior vacío que nosotros somos una completud de amor universal despierta, vacía, Muy libre, yeah. Muy libre. Espacio interior profundamente todo abierto, todas las células abiertas. Abrir y cerrar. Está guiado por el amor universal despierto. Por esa buena información, por ese estado de información saludable. Toda la vida, todo el chi de toda la vida se vuelve más y más hermoso. Chi, todo el chi interno y el campo de chi todo se vuelve puro y abierto el chi fluye a lo profundo de las células el espacio interior, todo el espacio interior de las células se abre y se funde con el universo. de Chi todo el campo de la familia todo el universo todo es puro Chi el campo de Chi de la familia se vuelve muy potente, con muy buena información el cuerpo de Chi y el campo de Chi se vuelven muy fuertes, llenos de buena información todo el chi de la célula es abundante y saludable hermoso todo el cuerpo es transparente de chi y el campo de chi de la familia y el Chi puro, universal. Reunimos el Chi en el campo de Chi de la familia. Se vuelve muy fuerte, muy brillante y puro. Todo el cuerpo de Chi se vuelve hermoso todo el interior de las células el chi se vuelve abundante siente el pacífico minyue hermoso se funde con todos los niveles Claw. Tenemos la bola de Chi y la elevamos Sentimos que, son una, que somos una completud de amor universal Mingyue despierta con una sonrisa interior Las manos por encima de la cabeza. Vertemos el Chi. El amor universal yue, va a través del Tantien Superior. Haciendo el chi muy puro y nutriendo el interior. Todo se vuelve hermoso. Va a través del espacio interior del cuello. Va a través del espacio interior del tanti en medio. va a través del interior del espacio interior del tantien en inferior va a través del espacio interior de las piernas todo el cuerpo en el interior se, se ha vuelto transparente en un estado de min yue, de amor minyue con, con una sonrisa Podemos ponernos de pie para hacer empujar y tirar. Mantenemos este buen estado. Amablemente rotamos los hombros. La conciencia pura se mantiene clara y despierta con la información de amor universal y desde esa información, desde ese nivel, transforma la vida en cualquier tipo de prácticas despacio elevamos los brazos por el frente a nivel de los hombros elevamos las manos si no sabes empujar y tirar solo haz abrir y cerrar y también está bien empujar vamos profundamente al interior del Chi universal trae el amor universal trae el Chi al interior profundamente hacia el amor universal empujamos profundamente en el interior del chi universal y traemos al interior empujamos el interior del corazón se funde con el universo transformando todo el chi natural beneficiando toda la humanidad a toda la sociedad y a todo el mundo natural cuando empujamos sentimos que la conciencia de amor universal va a través de todas las cosas cuando reunimos, el chipuro del universo viene profundamente al interior, nutriendo todas las células. Espacio, gira las manos sosteniendo una gran bola de chi hacia el gran campo de chi y abrimos el chi por encima de la cabeza vertemos el chi el chi puro del amor universal la luz de Chiva a través de todo el cuerpo, a través del Tantien superior, cuello, Tantien medio, Tantien inferior, piernas. Sostenemos la bola de chi otra vez frente al pecho. Ahora, corazón a corazón. Usamos nuestro campo de conciencia Mingyue para hacer sanación. A todo el mundo, para transformar el coronavirus, el coronavirus nuestras conciencias puras conectan juntas muy claramente. Creen en nuestro campo de conciencia pura, conectando todos los países. Y inmediatamente cada, pa cada país, en cada país, el virus se transforma en chip puro y desaparece. Bien ahora. Siente Minjue. Yendo a través de todos los países de Europa. Todos los países de Europa se transforman en la luz pura de Mingyue y llega a todos los espacios e inmediatamente la información del virus cambia. El chi del virus cambia y desaparece. La información del virus cambia y desaparece se vuelve chi sí, puro universal. Mingyue va a través de Italia, cambiando. Cambia. Es un cambio de la completud. Va a través de España. Cambia. Cambiando. Transformando. Va a través de Francia. Transforma. Va a través de Alemania. Va a través de Suiza. De Suecia va a través de todos los países de Europa todos los países de Europa están en nuestro campo de conciencia pura se transforma ¡Jua! cree en esa información ¡Jua! ok Bien, ahora la conciencia pura va a través de todos los países de Asia, China, Corea, Japón. Cuando pensamos inmediatamente cambia todo. La conciencia va a través del espacio-tiempo conectando a un nivel muy sutil y este cambio va más allá de los conocimientos de la ciencia moderna. Cuando das información, crees que cambia todos los países de Asia ¡Jua! se vuelvan claros y limpios todos los virus se transforman, desaparecen se vuelven limpios y claros nuestro minyue puro va a través de toda África todos los países a través de la tierra y del espacio, ¡Jua! transforma se vuelve puro y claro. ¡Jua! Nuestro Minyue va a través Australia. Australia. Hay Nueva Zelanda. ¡Jua! Esa tierra se vuelve pura y clara. Nuestras conciencias puras en el campo va a través de Sudamérica. ¡Jua! Puro y claro. Va a través de Norteamérica, de todos los países, de todos los espacios de los países. Juan se transforma. Se vuelven claros y limpios. Sentimos que todo el espacio de la Tierra y todo el mundo. Todo el aire, todo está en nuestra conciencia pura, en un estado de Chi puro, y enviamos la información de ¡Wow! Todos, Todos aumentamos la información de la naturaleza y del ser humano y nuestra conciencia influye a la conciencia natural a cambiar en nuestro campo de conciencia pura Minyue la información de nuestro campo puro va a través de toda la tierra transformándolo todo ¡Jua! volviéndose claro y limpio brillante y transparente Sentimos que toda la tierra es pura, brillante y pura. Es una bola de chi entre nuestras manos. Todo está en nuestro campo de conciencia y abre y cierra. Está en una gran... La tierra está en nuestras bolas de chi la información de nuestra tierra se vuelve muy armoniosa y organizada se transforma todo el espacio interior del cuerpo humano se vuelve transparente y brillante Todos los tipos de virus, cualquier tipo de problema o conflicto, se transforman y desaparecen. Se transforman, desaparecen. Se vuelve a un orden armonioso, muy saludable. Toda la tierra se vuelve de una luz muy pura y brillante abriéndose en el universo. Y al cerrar el chi puro del universo, nutre toda la tierra, creando un nuevo orden armonioso. Muy bien, muy bien. Toda la buena información está en nuestro puro Minyue, en nuestro campo de Minyue puro. La buena información de nuestro campo Minyue va a través de todo el cuerpo. Toda la buena información se vuelve más y más fuerte en el interior de nuestros cuerpos. Elevamos la bola de chi por encima de la cabeza. Vertemos el chi. sentimos el hermoso amor universal de Mingyue a través del tantien superior con una sonrisa interior a través del cuello tantien medio todos los órganos internos se vuelven muy saludables muy felices Vamos al tanti inferior. Ponemos las manos sobre tu chi. Relaja. Con una sonrisa interior y una amable, suave, profunda respiración. muy bien separamos las manos a los lados despacio mantenemos esta buena información en nuestros cuerpos, en nuestra conciencia y en nuestra familia todos los días para proteger. La próxima vez nos preguntará acerca de los cambios que estamos notando. Cuando hablamos acerca de los cambios y los compartimos, sentimos algún cambio especialmente. Nuestras relaciones, por ejemplo, que cambian entre los miembros de la familia si nos volvemos más amables y comenzamos a amar a todos, es un, buen, un nuevo viaje para ti, más armonioso, lleno de amor universal en este estado Minyue. Muchas cosas están eh, checando, digamos, nuestro estado. Y vemos si se mantiene estable. Muy okay. bien. Muchas gracias a todos.